¿Cómo están? Bueno, acá reportándome por última vez en España. Así que, bueno, quería comentarte más o menos las últimas noticias. Disculpame que estoy así en cuero, pero si me pudiera sacar la piel, me la saco. Porque esto es la muerte, la muerte total. Y esto recién empieza, como vengo diciendo. Bueno, eh, ya nos vamos con Daniela y con el pequeño para Sudamérica. Eh, bueno, tenemos grandes proyectos en Sudamérica Realmente no nos volvemos porque acá nos haya ido mal Sino porque allá, eh, bueno, hay grandes, grandes proyectos El primero de todos es, bueno, el armado y venta del equipo escalar Que realmente fue un éxito Porque jamás pensé que, que tantas personas iban a querer el equipo de antemano Pensé que me iban a ayudar, no sé, 3, 4 5 personas y realmente fue una avalancha de pedidos. Así que bueno, eso. Ahora llego, llegamos a Sudamérica con Daniela y ya de Estados Unidos, bueno, me mandan todas las cosas para empezar el armado. Así que para la gente que está esperando el equipo, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, lo mejor posible, pero voy a tardar eh, seguramente casi un mes... Hasta que empecemos a entregar los primeros Después, bueno, va a ser mucho más fácil eh, Bueno, el equipo nos dio tantas sorpresas realmente Tantas sorpresas que no lo podemos creer Yo estoy con la boca abierta eh, Desde la primera sesión ya hace más de tres semanas con Daniela No volvimos a discutir nunca más Daniela es otra persona eh, ah, Yo te diría que me curé la fase al 50% Porque no quiero ser bocón, ¿viste? Pero realmente... Desde la primera sesión que me hice con la máquina... Eh, puedo contestar llamadas, puedo leer mensajes, puedo escribir... Puedo hacer un montón de cosas que antes no podía hacer... Así que bueno, yo digo que me curé la fascia al 50%... Pero creo que me la curé toda... Y con 5 minutos de exposición a la máquina... Bueno, con respecto a la máquina... La máquina que vamos a entregar es el aparato básico... Que te vas a poder conectar al cuerpo... Sacar chispitas por las manos... Vas a sentir la resonancia en tu cuerpo, te va a subir la vitalidad, la fuerza, te vas a desintoxicar, te vas a curar psicológicamente, tengas la patología que tengas, la va a revertir. Así que es fantástico. Por otro lado, según cada persona, el grado de conciencia y su grado de psiquis, eh, bueno, van a poder realizar eh, cosas eh, bueno, que entran ya en el ambiente de lo fenomenológico viste no sé, teletransportación, viajes en el tiempo eh, bueno, hablar con espíritus y cosas raras porque este equipo, como ya les venía diciendo abre el muro de Bloch y hace que entres con tu mente a este lugar así que bueno, yo ando un poco en silencio porque tampoco quiero que se arme la super avalancha con esto porque bueno, no voy a dar abasto, va a ser una locura ya no doy abasto, ya es una locura. Así que no quiero, viste, o sea, quiero que por lo menos se mantenga como está. Y bueno, y poder entregar eh, estos primeros equipos y luego avanzar más. El equipo, como te decía, voy a entregar el equipo básico. Después va a venir el Combo Plus. Que bueno, trae un montón de cosas. Trae eh, unos tubos bobinados para que te puedas arreglar eh, ciertos lugares específicos de tu cuerpo. Las piernas, los brazos, el casco para la cabeza las dos esferas escalares para poder eh, tener una radiación escalar adentro de tu casa eh, bueno y otros complementos que he ido viendo con el tiempo y otros que vendrán para poder tener algo completísimo pero ya te digo que con el equipo básico vas a flipar no lo vas a poder creer, cada persona que pase por este equipo va a llevarse la sorpresa porque realmente acá en casa no lo podemos creer eh, cada vez que conectamos a alguien le cambia la película totalmente hasta el mismo bebé eh, al bebé lo conectamos dos veces y las dos veces que lo conectamos fue un cambio tremendo de un bebé que estaba serio que no reía, que no jugaba, que no hablaba a todo lo contrario y la segunda vez le estaba saliendo su cuarto dientito una de las paletas y bueno, y andaba que lloraba y lloraba y no había manera de agarrarlo ponerlo así asá lo conecté un minuto. Santo remedio. No lloró más, empezó a jugar de nuevo. Así que bueno, es increíble. Otra de las cosas que tiene este equipo es que como es energía escalar, es energía negativa. Es energía que los aliens no pueden soportar. Y ya sabemos al día de hoy que estamos todos parasitados. Todos. Hasta los que hacen regresiones hipnóticas están parasitados y todos creyéndose el cuento. De que pueden sacarse un alien con la mente... De que pueden sacarse un alien... Poniendo un papelito... Corto con el alien y lo cortan... Puras estupideces... Bueno, realmente... Ahora tenemos una solución... Así que bueno, eso... Que realmente viene la solución para cosas que... No tenían solución... Como por ejemplo la parasitación alienígena... Así que bueno, eso... Y bueno... Eh, como te decía hablé con todos los youtubers acá en España, hablé con todo el mundo y todo el mundo no tuvo tiempo para nada. Terminé haciendo las cosas prácticamente solo y realmente se armó un grupo muy bonito en Sudamérica de científicos, ingenieros, gente alucinante y ahora voy a, bueno, a encontrarme con ellos eh, y vamos a armar un grupo de personas alucinantes para que esto pueda desarrollarse mucho más de una manera más alucinante. Así que, bueno, por ese lado estoy muy contento. Hasta ahora somos seis personas, y te digo, son científicos, ingenieros, gente que, que tiene su profesión, que bueno, que han hecho aviones, lanchas, submarinos, eh, que están en esto, pero bueno, bien empapados. Uno quiere armar la máquina para hacer viajes en el tiempo, el otro quiere hacer el rayo de Tesla, el otro quiere armar platillos voladores, y así, ¿viste? O sea, es un grupo de gente alucinante. Y bueno, lo bueno es que cada uno puede tener su financiación personal y lo van a unir para que podamos armar un grupo. Y entre vos y todos los granitos de arena que han ido poniendo para el equipo de Energía Escalar, bueno, realmente vamos a armar una buena fundación que pueda sacar equipos de calidad y cosas que nunca vimos realmente y que se conectan a nuestro cuerpo y nuestra mente, al espíritu, alimento para el alma, una cosa que realmente yo estoy asombrado y no sé qué decir, porque estoy tan asombrado que prefiero que vos recibas el equipo y que y escuchar tu testimonio. Quiero escuchar qué decís, ¿viste? Ya hay gente que lo está probando y está diciendo alucinante. Siento que las uñas me están fortaleciendo, siento que la piel. Bueno, porque este equipo <coughs> no solo te hace resonar las células, te genera vitalidad, te cura las enfermedades. Este equipo que estoy vendiendo fue perseguido porque es la cura del SIDA, es la cura del cáncer. Es una locura lo que hace las ondas escalares en nuestro cuerpo. Pero no solo eso, sino que te rejuvenece, pero te rejuvenece a lo bestia. O sea, vamos a estar todos jovencitos. Va a ser una locura. Así que bueno, estoy muy feliz, realmente muy feliz. Y te quería, bueno, dejar esto a modo de información para que sepas de que, bueno, que he estado en silencio porque realmente primera vez en mi vida que estoy asombrado. Vos sabés que yo probé de todo para curarme la fascia y si bien tuve como algunos adelantos, así, bueno, nunca eh, la dejé de tener la fascia. Bueno, ahora en 5 minutos me puse el casco y desapareció la fascia. Tuve un antes y un después. Daniela tuvo un antes y un después con su patología. Nunca más volvimos a discutir. Nunca más volvió a tener eh, un carácter psicópata. Y un psicópata no puede fingir. Es imposible para un psicópata fingir que es normal. Bueno, entonces realmente estoy asombrado porque Daniela se curó de una cosa que no se cura a nadie. De una patología que no solo enferma a la persona que lo padece, sino que enferma al resto es una locura, las personas que padecen psicopatía la pasan re mal, su alrededor la pasa re mal, y termina todo en, en asuntos infernales. Bueno, todo eso se terminó de un día para el otro, y te lo aseguro, estamos viviendo otra vida, ya nos íbamos a separar, esto ya se había hecho público, esto ya era un scratch de Daniela poniéndome en el Facebook un montón de cosas, todos lo vieron, yo no, no, lo, no hice silencio, dejé que, que todos lo vieran para saber qué era lo que vivíamos, Sabiendo en mi cabeza que también iba a llegar este aparato Yo viste día tras día iba como podía Iba armando un poquito acá, un poquito allá Hasta que me pude poner el casco Y ahí avancé en la máquina y la armé Y armé el prototipo ese gigante que vieron Y ahora bueno, voy a armar el prototipo para entregar Que es una cajita de 20x20x10 de alto Donde tiene todas las características de la energía escalar Paralelamente, como te decía, va a venir en el combo un montón de accesorios para conectarle a la máquina. Vas a poder hacer experimentos con el agua. Vas a poder hacer un montón de experimentos porque lo que emite es energía escalar. La energía prohibida por los gobiernos y que ellos usan en secreto. Así que bueno, también va a venir la bobina bifilar plana, la famosa panqueque de Tesla. Que bueno, esa genera pero mucha más energía escalar. Entonces si no te querés conectar al cuerpo a través de la bobina vos podés conectar la panqueque, ponerla en la silla, sentarte y vas a tener energía escalar en el cuerpo. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque sostenés un tubo fluorescente con la mano y se va a prender solo. Así que bueno, esas son las características más o menos del aparato y lo que va a venir. Y además van a venir otras cosas que realmente no te las quiero decir porque ya sobrepasa los límites de lo que habíamos pensado. Por otro lado, noto mucho silencio en la red es como que, bueno, yo también estoy en silencio porque estoy asombrado con la boca abierta, no lo puedo creer pero siento que no sé, la gente, no, ¿qué, ¿qué está pensando vos de lo que pasó acá? el descubrimiento de la energía escalar porque no solo es un descubrimiento de la energía escalar sino que esto ahora viene a unir cabos con la teoría el modelo desarrollado hace 10 años de la partícula fundamental de la éter ahora todo se une todo tiene una explicación científica. La homeopatía, la radiónica, la radiestesia. Todo tiene ahora una explicación científica. Así que esto realmente es un boom. Y a medida que la gente vaya dando testimonios, esto se va, pero va a correr como, como pólvora. Va a ser una locura. Así que bueno, te agradezco que hayas puesto tu granito de arena en el primer inicio de esto. Y que hayas podido hacer que, que bueno, que esto se convierta, que se convierta en realidad. Te pido paciencia para que yo pueda llegar a Sudamérica, instalarme, recibir todos los accesorios, empezar con el armado y poder dejártelo un chiche para poder entregarte un equipo hermoso, alucinante, que vas a flipar realmente. Por otro lado, yo mostré el video de Daniela tirando chispas por las manos. Mucha gente dijo... Ay, sí, eso es alta frecuencia, no sé qué. Nada que ver. Ondas escalares. Y nadie me va a poder mostrar un video tirando chispa por las manos. O sea, primera vez en el mundo que alguien muestra un video de esas características. Por lo tanto, esto llega hasta las academias. O sea, eh, como decimos en Argentina, les rompí bien el orto a todos los boludos. Que hablaban por hablar de mí... Que se burlaban... Que me ofendían... Que me afasia... Mucha gente decía... Pero este todavía no se murió... Viste... Bueno... Acá estamos... Viste... Rompiéndoles el orto a los académicos... A los del CERN... A los de todo el mundo... Todos esos boludos... Que, que se agarran de la energía... Caliente... Viste... Bueno... Ahora viene una cosa diferente... Es la energía del muro de Bloch... Energía escalar... 100% escalar... Nada de... O sea... Uní las manos y salen chispas, ¿viste? Así que bueno, que no jodan. Porque se los demostré, se los demostré gráficamente. Todos lo pudieron ver. Porque bueno, prender una lamparita, eso se puede hacer. Pero tirar rayos por las manos, eso yo no lo vi en ningún lado, nunca jamás. Así que, calladitos la boca los boludos académicos. Y todos esos ahí que se hacen la fórmula matemática, fueron... ¿Viste? Los dejé como niñitos. ¿eh? Solo hace falta un poco de tiempo para demostrar que, que, que, que esta gente es estúpida. Realmente. Solo me faltó tiempo. ¿Viste? Y una vez que tuve el tiempo, los dejé chiquititos. Bueno. Y esto lo tenía que decir porque realmente me banqué muchos años de insultos, burlas, en un estado que yo intentaba hacer lo que podía. Y mucha gente me dice: Bueno, Menafis, no. No te bajes, no te rebajes. Pero yo lo tengo que decir. Que estos estúpidos ahora se tienen que callar la boca. Y bueno, mucha otra gente también me pone estupideces y los termino bloqueando. Así que les aviso que si quieren ver los adelantos de mi canal en el Facebook, en el YouTube, no escriban estupideces. Porque terminan escribiendo estupideces y no solo los borro, sino que los bloqueo. Porque yo ya no quiero leer más estupideces. O sea, quiero dedicarme a trabajar... Quiero leer los comentarios bonitos de la gente linda. Solamente eso. Entonces, comentario desubicado, pum. Borrado, eliminado y bloqueado. No pierdas la oportunidad porque en vez de escribir esa estupidez, podrías estar preguntándome cosas y yo te estaría respondiendo. ¿viste? Pero hay gente que todavía piensa que no sé, que las chispas que sacó Daniela, el bebé, todas las personas que vinieron acá son de fantasía. Y no son de fantasía. ¿Mm? es el rayo violeta de Saint Germain por primera vez mostrado en cámara y ahora esperen que llegue a Sudamérica que pueda hacer funcionar mi cámara HD lo vamos a mostrar en HD y bueno, y ahí está el grupo de gente que les digo que, que se unieron desde México, Estados Unidos, Chile desde muchos países gente que quería encontrarse conmigo pero que no podía porque yo no podía contestar llamadas llevo 10 años sin poder contestar una llamada y ahora... Por día contesto 3, 4, 5. Yo ya, no, ya perdí la cuenta de cuántas llamadas estoy atendiendo por día. Y antes atendía una. O sea, yo ya no podía atender una. Pero si atendía una, terminaba en cama tres días recuperándome del cerebro. Ahora atiendo 5, 6, las que quiero. Y no me pasa nada. Mi cabeza está 10 puntos. No lo puedo creer. Así que bueno, familia. Realmente estoy muy contento. Por un lado, acá en España estoy triste. Porque... Pedí ayuda por acá, pedí ayuda por acá... Eh, invité a la gente de acá y realmente se comportaron como la hostia. Ten, todos tenían algo más importante que hacer. Ahora podríamos haber armado una torre Tesla con pocos materiales. O sea, y vos prendés una torre Tesla y parás cualquier incendio... ...porque comienza a llover. Vos podés regular la emisión radiante electrostática, podés hacer que las nubes se carguen negativamente y haces llover en dos minutos y no hay ningún incendio podés hacer que el clima se ponga lindo y no vas a morir de calor pero no, cada uno tenía algo que hacer más importante obviamente mucha gente me, me tiró la mejor ¿eh? no estoy generalizando absolutamente de toda la gente acá de España hay gente alucinante pero realmente no pude hacer que ni una persona se dedicara a lo que yo me dedico que estemos codo a codo Así que estuve solo, todo este tiempo solo, tuve que salir adelante solo. Mucha gente vino y me dijo, tomá, Cristian, 100 euros, 200, tomá, ¿viste? O sea, pero digamos, no era lo que yo quería, que me den 100 euros, 200 y... Porque realmente los usé para comer. <coughs> Esa es la verdad. Las demás cosas yo ya las tuve que devolver porque eran prestadas, o sea, ya desarmé el laboratorio. Y bueno, realmente lo que quería era la unión, que alguien me diga, vení para acá, no sé, armemos esto, llamamos a este, llamamos... Y entre todo armáramos una torre Tesla, porque si ya está el conocimiento, ¿por qué no la vamos a armar? ¿Qué estamos esperando? ¿Que el mundo se prenda fuego como se está prendiendo fuego? Los que no están en España ni saben lo que está pasando acá, es una locura. Y hay algunos estúpidos que dicen, no, oh, okay, no pasa nada, calor... Como, como es el verano, hay calor. Ahí estuve leyendo el muro de algunos estúpidos que dicen que esto es calor. Como el de todos los años. Y esto no es calor como el de todos los años. Esto es el cambio climático que está prendiendo fuego el planeta. No lo pueden ver. Son tan mongos que no lo pueden ver. Así que me voy con una rabia, con una tristeza. Pero como te decía, no estoy frustrado. Porque sé que del otro lado del charco me están esperando... Los sudamericanos, los latinoamericanos... Que ya tenemos los cojones inflados de que nos toquen los cojones. Porque acá también está la otra. Oh, ¿Sabes cuánta gente se enojó conmigo acá en España? Porque dije la palabra incorrecta. Vos no te podés imaginar gente que manejó horas para venir a verme. O que yo estuve viajando un montón para ir a verlos. Se enojaban como niños, pero como niños malcriados agarraban sus cosas y se iban, y no los vi más. ¿Viste? O sea, vos en Latinoamérica decís una cosa que no va, y la persona te dice, a ver, a ver, pero un momentito, ¿a qué te referís con eso? ¡Punto! Y ahí le explicas, y dice ah, porque creí entender otra cosa. Y todo se soluciona como gente civilizada. Acá en España, no, no le toques, no el cojón, el pelito del huevo, si le tocas el pelito del huevo... Se ponen como toreros Agarran sus cosas y se van Y te dejan la mala onda Y, oh, bueno, realmente eh, Triste Triste, muy triste Ver esa actitud de los españoles Que su ego es más grande Que el incendio que ahora hay en Tarragona ¿Viste? O sea, realmente O sea, se va a empezar a prender fuego toda España La gente se va a empezar a morir El que no tenga aire acondicionado va a cagar Van a empezar a explotar los, los, los transformadores Españoles, por favor Piensen, piensen Yo ahora me voy, yo ya no puedo más Se cumplió mi proceso Estuve meses, meses, meses acá Mirando el techo Matando moscas ¿Por qué? Me escribían, viste Y Cristian, ¿dónde estás? Y estoy acá, boludo, Venía a verme No, o sea, están esperando Que, que, que, que, que la otra vida ¿Viste? O sea, aquí, no, no, la verdad, bueno, inentendible. Realmente, porque no estamos para visitarnos, youtubers estúpidos. ¡Ay, los youtubers! ¡Súper estúpidos! En, o sea, yo no entiendo, porque ustedes ven mis videos, pero yo entro a YouTube a ver videos también, porque quiero ver un video, por lo menos, no sé, algo. Nada. Estupidez tras estupidez, tras estupidez, tras estupidez, lo mismo. El refrito de an años anteriores, ¿viste? No sé. Que Alberto Canosa con, con los gigantes en las piedras... Sigue repitiendo lo mismo, video tras video, y no lo estoy criticando, porque realmente me da como tristeza... Uy, perdón. Me da como tristeza que, que una persona tenga el mismo discurso todo el tiempo, lo mismo, Sergio Monor, lo mismo, ofendiendo a todo el mundo. ¿Cómo es posible que pueda seguir a ese estúpido, por Dios? Las cosas que dice en su muro son imposibles Y la gente sabe por qué lo sigue Porque Sergio Monor agarra y te pone la fotito con el libro Yo compré mi libro Monor Yo me fumo un camel armado, boludo O sea, ¿por qué son tan estúpidos? Dios mío, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No lo puedo entender Realmente, qué sé yo ¿Viste? Se cae el teléfono porque lo estoy sosteniendo con la caja de jugo <ríe> Y está vacía realmente estoy decepcionado de la estupidez gigante y ahora Sergio no sabe lo que anda diciendo anda diciendo que la máquina esta que inventé de ondas escalares te enlaza electromagnéticamente con el bicho porque él es tan estúpido que dice el bicho no dice el alienígena porque él descubrió el bicho o sea me hace acordar a los imbéciles de Demonium <risa> con sus egregores de mierda realmente estoy pero así fastidiado Fastidiado de haberme encontrado con gente que, que, que no, no sé qué le pasa en la cabeza. Tiene que caerles el rayo que le está cayendo ahora y prenderlo a fuego para que digan, ¡ah! Y bueno, y mueren así, mueren, ¿eh? mueren. Mueren sin tomar conciencia. Porque eso es otra de las cosas que vi súper tristes. Mueren sin tomar conciencia. No es que a último momento dicen, Amenofis tenía razón. ...teníamos que unirnos... ...teníamos que dejar todo este ego... ...teníamos que trabajar para la energía que... ...nos dejó el maestro Tesla... ...o sea... ...Tesla fue silenciado... ...ahora lo, lo vinimos a destapar todo, no... ...pero es que yo ahora tengo envidia... ...porque Amenofis, el afásico de mierda... ...tiene una linda familia... ...su compañera es re linda... ...su bebé es hermoso... ...él se está curando de la fascia, ...le está creciendo el pelo de nuevo... Tengo envidia, ¿por qué no te vas a la concha de tu madre con tu envidia de mierda si estamos trabajando para un mundo mejor, no para figurar? El otro boludo con su piedra filosofal, no, que me den el premio Nobel, quiere que le den un premio Nobel, no quiere ayudar al mundo mostrando la fórmula de la piedra filosofal. ...que me den el premio Nobel... ...pero andate a la concha de tu madre... ...ahora prendete fuego, hijo de puta... ...a ver por qué... No, ...no entiendo, viste, o sea... ...vengo a hacer el descubrimiento del siglo... ...yo no quiero que me den el premio Nobel... ...que lo patente el que tenga huevos... ...para patentarlo... ...y se haga rico... ...y que viva feliz, la puta madre... ...yo no quiero otra cosa que verlos feliz a ustedes... ...no, la envidia es más... ...realmente estoy triste... ...me vuelvo a Sudamérica... Con mi gente Porque realmente, latinoamericanos Ustedes son únicos Recorrí todo el mundo Son únicos Europa, una mierda Pero no España Todo Europa es una mierda Y realmente Obviamente no, hay gente alucinante Pero esa gente alucinante Por favor, váyanse de Europa Váyanse no sigan siendo parte de esta mierda porque es una mierda con sus reyes, con sus leyes, con sus barcos en el mar, haciéndole psicotrónica a toda la gente. Es más, ponen el Google Mapa Harp y vas a ver en dónde te encontrás. Te encontrás en el medio de la harpeada total. Así que eso, gente, familia, váyanse de Europa, no sigan estando acá, váyanse a Latinoamérica que la van a pasar millones de veces mejor ustedes, españoles, no saben lo que es un abrazo no saben lo que es familia, no saben lo que es amistad allá somos amigos, de verdad por Dios, o sea allá compartimos de verdad ayudamos de verdad acá no te ayuda nadie si cruzas la calle y pones un pie en la calle todos los autos frenan, pero no por oh, querido ser humano cruza la calle, no, es ...freno, porque capaz que este hijo de puta se tira en el capó de mi auto... ...y me hace una demanda de que lo quise atropellar y le tengo que pagar. O sea, ¡una locura! La gente es así, cuidándose el ojete... ...cada uno, y le importa tres carajos si el otro se murió... ...que le pasó lo que le pasó, bueno, así, realmente... ...una decadencia, por Dios. Y los youtubers, nadie habla de lo que yo descubrí, ¿viste? Y todo lo contrario, ahora, como te decía... ...el Sergio Monor anda diciendo que mi máquina... Te enlaza mucho más con el alienígena. Envidioso de mierda. Sos un envidioso, boludo. Y toda tu gente algún día se va a dar cuenta de lo boludo que sos. Y se van a ir a la mierda porque realmente estás formando una secta. Te estás burlando de un montón de gente que no hay que burlarse porque son víctimas. Y mi tecnología, que ahora es de todo, viene a curar a toda la gente. Entonces vos, que estás envichado hasta el orto... Sergio, tendrías que... Te, te mandé un email, le escribí un email a Sergio Honor diciéndole Sergio, te pido disculpas por lo que pasó en el pasado porque yo lo insulté como un afásico Y ¿sabes lo que hace el tipo con mi mensaje? Fue corriendo a ver de qué le hablaba Porque le dije, inventé una máquina que ahora realmente mata al bicho, te lo saca Y fue corriendo a ver y se fijó y le comenta en el muro a Daniela estupideces de que la máquina es una mierda, de que te enlaza mucho más con el bicho y de que la única solución es hacer un arco voltaico imbécil. Si no sabes ni conectar una lámpara en tu casa, ¿qué andas hablando de arco voltaico? ¿Te vas a electrocutar, boludo? Realmente, no, no, no, no. Le hablé a muchos youtubers y cada youtuber con su ego así poniéndolo al principio de todo. Así que bueno, realmente, no quería decir esto pero lo tengo que decir para sacarme la mierda que tengo de haber estado tantos meses en este país Y ver que, que van a morir, van a morir, van a morir ahí en su huevada Así que los que no son parte de esta mierda, váyanse, páguense ahora que pueden agarrar pasajes baratos Y váyanse a Latinoamérica a caer a cualquier lado, no importa donde caiga la va a pasar mejor que viviendo supuestamente bien en esta mierda, realmente, por Dios, no lo puedo creer. Así que bueno, eso. Quería despotricar un poco y quería agradecer a toda la gente, españoles y no españoles, lo que están haciendo porque Fundación Amenofi avance. Pero realmente, bueno, en Sudamérica, obviamente, se van a armar las ecualdeas con tecnología de la que ya sabemos para poder... ...albergar a los españoles... ...que vengan huyendo de esta porquería... ...así que bueno, eso... ...en algún lado van a poder caer... ...porque yo me voy a ocupar... ...de que haya lugares para que puedan venir... ...y no estén en la calle... ...realmente... ...yo quiero... ...que, que de alguna manera... ...no sufra la gente inocente... ...acá hay gente... ...pero ay Dios mío... ...que lo está pasando tan mal... ...con las ondas de, de frecuencia... ...bueno igual que en Latinoamérica... ...ya ahora el pitido lo estamos escuchando todos... Y como te decía, no estamos ascendiendo a ninguna quinta dimensión, el pitido es parte de la radiofrecuencia en gigahertz que está imponiendo este sistema mi militar fascista, Esto estamos en un sistema militar fascista que nos están haciendo un golpe de estado silencioso con ondas electromagnéticas, así que abran los ojos, despierten, que nos tenemos que unir, ya no podemos andar cada uno en su cosita porque nos van a ir matando en ese individualismo y en ese egoísmo van a aprovechar y nos van a matar así que unamos, no, ya llegó la energía escalar llegó la energía de Tesla, podemos hacer torres podemos hacer rayos, podemos hacer ovnis podemos hacer máquinas para viajar en el tiempo, teletransportación ya podemos hacer todo y hasta hablar con los espíritus materializarlos, así que ya podés hablar hasta con tu abuela es increíble pero lo creas o no lo creas, yo te lo voy a mostrar así como te mostré las chispas en la mano. Que tampoco lo creías y te lo mostré. Así que bueno, familia, eso. Eh, se me acaba la memoria del teléfono. Si no, seguiría despotricando media hora más. <ríe> Muchos besitos, te quiero mucho y muchas gracias. Ahí nos vemos. Un abrazo, familia. Muchas gracias. Acá estamos ya preparados para partir hacia Sudamérica. Con rumbo desconocido Les mandamos muchos besitos Muchas gracias Un besito Eso Bueno Acá estamos Chao.